Lorena, dije, ¡hoy oh, mira que mira por aquí! ¡El pequeño gran hombre! No se separa eso, hermano, el tío. Dijimos que, que volvíamos, pero la verdad es que yo no me he ido. Yo creo que al final cojo la tira de campaña y me vengo aquí al lado del castillo a vivir en, en esta hermosa localidad en Fermoselle. Estamos en Fermoselle, como decía al principio del programa cuando lo presentaba, lo que podríais disfrutar este, en este, este sábado. Lorena, bailamos danzas un poquitín con la gente más mayorcita Ahora vamos eso a bailar es. danzas con los peques Y nos con tienes los una peques. danza muy especial que vamos a dejar para el final uh -huh. Y la aplicaremos en el castillo, que es donde estamos bailando Perfecto ¿Por qué no nos presentas este grupo, de pequeño? Bueno, pues es un grupo que consta de, de 16 niños Caray, niños es. y niñas Y niñas, bueno, niños y niñas, ¿Eh? eso es Hombres y mujeres Eso es Y viceversa eso es Y bueno, eh, el más mayor es Quique Que tiene on, 12 años Para ahí, es un hombrecito Y el más pequeño lo tenemos aquí, a Adri Que tiene cinco, cinco añicos Y palotean también Y palotean también pues yo Creo que el primer, la primera danza que nos vais a enseñar es un paloteo Eso es, el baile de los palos cu cu Háblanos un poco de este baile ¿cómo, de Bueno, pues el baile de los palos es de Almaraz Pero en verdad es un baile más típico Pues de la zona de Salamanca Anda. Y demás, pero bueno, sí, también en la zona de Zamora pues había algún bailecillo por ahí y bueno, es este, el de Almaraz. ¿Y cuántos niños lo, cuánto niño lo bailan? niñas 16, los 16. 16 ¿todos? Los 16 lo bailan, Oye, como unos campeones. Estoy eh, sí deseando ver cómo es el baile. Vamos a ver cómo es el paloteo. Richie. Vale. Lo vamos a ver, tío. Ok. ¿Seguro? Pues vamos a ver cómo es el baile del paloteo. ¿Cómo era el nombre concreto del paloteo? Los palos. El paloteo de los, los palos, palos también de yo. Toda la vida. Vaya, vaya, un, vaya un ceporro que estoy hecho, ¿verdad, tío? <risa> vamos a bailar los palos, tú también los bailas, ¿eh? Sí. Pues vamos venga, vamos a, bailar. a bailarlos. Bueno, aquí nos dice de nuevo, yo realmente estoy encantado porque cuando se trata de personitas como, como estas grandes personas que tenemos aquí, estas chicas y majísimas sí, y estos chicos, y estos chicazos bailando, yo creo que hay que valorar algo que no se ve, que es lo que hay detrás, el trabajo grande, ímprobo que hay para que luego puedan estar 15, 20 minutos bailando en un escenario, ¿no? Y tú de eso nos puedes hablar bastante. ¿Cómo haces, tenéis algún tipo de pedagogía para enseñarles a bailar? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo es una vez a la semana? Pues sí, damos clases todos los viernes. ¿Los viernes? Los viernes, eso es. Está por un lado el grupo de niños y niñas pequeños, sí, grandes. grandes. Eh, luego, por otro lado, tenemos a las chicas mayores y luego están las clases de flauta y tamboril, que las imparte Ángel, y las clases que imparto yo de pandereta, por otro lado también. Ángel. Una ángel, aurica para cada, para, cada cosa. para cada clase, a la semana, sí. Oye, ¿y los trajes cómo los apañáis? ¿Cada uno se hace el suyo? Sí, cada uno tiene el suyo. O sea eso que, es. Por desgracia, no contáis con un apoyo. No, no tenemos ningún tipo de subvención ni nada, no. Madre mía, madre mía, cómo está el parque. Es una pena. ¿Cómo Luego dice que somos muchos, realmente no somos muchos. Somos, digamos, los que mantenemos la raíz y, y deberían invertir un poquitín más y cuidar un poquitín eso más es. nuestras mm. herencias y nuestra raíz. ¿No, ¿No crees, Richie? Sí. Sí, sí. Sí, sí. <risa> Mira tenemos... chichi para mí! Chichi chichi para mí. Tenemos, Su hermano y yo tenemos el mismo peinado, tío. Nos peinamos igual, Richie y yo. Ha visto igual. <risa> Sobre por el que <risa> yo un poquito calvo. Yo mucho calvo. Yo cuando me peino digo, mira, yo cuando digo, voy a peinarme. Hago así y ya me he peinado. <risa> Habéis bailado un paloteo. Y luego sí. hemos dejado un baile para el final que yo Secretaría. me he hecho una apuesta con ellos y con ellas de que no van a poder, pero yo no sé. Yo creo que sí que, sí que van a poder. ...pero hay un baile que nos vas a bailar ahora... ...que es muy bonito... ...el baile? baile de la tirita y la gallarda... Se ...la llama. tirita y la gallarda... ...eso es... ...qué bonito nombre... ...o sea que es un baile que igual como decíamos antes... ...cuando lo bailaban las mayores... ...ponte de pie Zanguango... ...ahí tío... ...es que llevan toda la tarde bailando los pobres... ...que se dan dos bailes en uno ¿no? ...no en este caso no... ...es uno solo... ...es uno solo... ¿Y cómo ...era un baile un poco típico pues... El chico iba a pretender a la mujer, como que la camelaba un poquito y la sacaba a bailar. Ah, que y son esas cositas. individuales, por parejas que Eso van entrando es. y van saliendo. Eso es, el chico va a buscar a la mujer para ver si ella le da permiso para bailar con él y todas esas cositas. Ah, ha, ha, ha. Poco... Oye, ¿os han dado permiso para bailar a las chicas? A mí sí. Sí, a mí sí, ¿Y vosotras les dejáis que bailen con vosotras? ¡Oye, qué carambo, está yo bueno! Vas, eh, eh, ellas ya saben cómo son las chicas siempre, ¿eh? Vamos a ver cómo es este baile tan bonito y, y regresamos enseguida. Yo tengo muchas ganas de verles bailar y sobre todo de que descansen, porque llevan todo el día los pobres. Vamos a bailar. Bueno, hoy toca baile, ya sabéis, y hoy toca baile con una gente muy especial de Fermoselle, aquí en la comarca de Sayago, al sur-sur-oeste de la provincia de Zamora, una provincia rica en manifestaciones etnográficas como pocas, y con una mujer muy especial que se llama Lorena, y que va a tener a bien, ya la conocéis de las dos, dos danzas anteriores... Y ahora nos vas a enseñar un baile que más que un baile es como un juego. ¿Por qué no hablas un poco de la historia de este baile que tengo aquí, un personaje que es fundamental en esta danza? Cuéntanos qué vais a hacer, cómo se llama, cuándo, por qué, cómo... Pues vamos a hacer el, la danza del Pelele, que es una especie de nana y antiguamente en la romería de Santa Cruz... ...una romería que hacen aquí... ...Enfermoselle... Eh, ...Enfermoselle, eso es... ...pues cuentan que los jóvenes... ...manteaban a otros jóvenes... ...en este caso incluso hablan de que... ...manteaban algún cura y... ...ah, sí, sí... sí. ...uy, con las sotanas que lo que se vería ahí... ...entonces no, al señor Voy. cura... <risa> ...oye, hay una cosa que también me gustaría... que ...mirando a cámara... invitaras uh -huh. a la gente que nos está mirando... ...a que vengan a Fermoselles, ...cuándo, en qué momentos hay fiestas importantes... ...y otra cosa también que me parece también... ...que os interesaría... ...y es decir, de qué forma se pueden poner en contacto... con vosotros, tenéis alguna página, algún lugar donde la gente pueda... Sí, en las redes ¿llaman? sociales, aso Asociación Cultural eh, Ocelunduri ...y bueno, a través también tiene, bueno, en la página aparece el teléfono... Podemos repetir, Ocelunduri O sea, Ojo del Duero, ¿no? Eso es. Ah, mira, mira. Ocelum bueno, Ocelum la verdad es que me la soplazo un rato, ¿eh? aquí voy yo de listo... <ríe> ...y de listo nada. <ríe> y este baile consiste en mantear. En mantear, en este caso tenemos a Anisio... Pero yo creo que esto no se atreve a mantenerme a mí. Como estoy andorésico. ¿Cómo que sí? Se sí, ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a ver si son capaces. No vais a poder, no vais a. A ¡Oh! arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ay! No se tocan a pocos me no, es un una ¡Uy! ¡No la Lo van a bailar ellos. Mira que poco más, ahí. Cornicio. Sí. Venga, ¿Sí, sí, sí. y cómo, cómo, cómo es la canción. Arriba a poner, ¿no? ¿Cómo es? Sí, arriba con él. Venga, arriba con él. Una, dos y arriba con él. ¿Y a mí quién me ayudó a levantarme? ¡Sí, ¡Ah! Vamos a por ella, ¿dónde está sí, el pelele aquí? Tía. Oye, muchísimas gracias, vamos a bailar de verdad. Sí, no, a no. ¿Lo bailamos? ¡Sí! Ahí va el pelele.